el caso mío todavía está, como que dicen en limbo, ya vamos a ser para dos meses. En el nombre todavía no hay nadie detenido, en el caso mío no hay nadie detenido, pero entonces veo que del magistrado ya... En horas red, con menos de dos días, ya están los presos ahí, lo que hicieron el, el hecho, entonces tiene que ser para todos la justicia, porque somos ciudadanos. Yo me alegro que hayan agarrado a esos delincuentes, pero por lo menos que de los míos, que cojan también, porque ya hace dos meses de eso y todavía no han no ese problema, y sabemos quiénes son, y ellos saben quiénes son, y no, no logran apresarlo. Que quiero que se resuelva, porque imagínate... Tengo abajo ya esas armas y todo ese dinero que yo soy no aparece pero por pues lo menos que, que resuelvan, como resolvieron un de con, con este señor, que me alegra. Sabe Se sabe, está en el orden de arresto y todo eso, y, y no lo han cogido todavía. Eso es lo que pasa y ya vamos para dos meses ya de ese caso. No hemos resuelto nada.